Sonido Nancy en concierto. Sonido Nancy en concierto. Sonido Nancy en concierto. Sonido Nancy en concierto. Sonido Nancy en concierto. Sonido Nancy, el señor José Reyes Marantá. Sonido en el señor José Reyes Alantrae. Sonido en sí, sonido en sí, sonido en intérpretes y compositores del mundo. La música de los mejores intérpretes y compositores del mundo. Todo sale caballero. Todo sale caballero. caballero. Los berracos del sabor, 100% Nancy plus. Los berracos, los berracos, los perracos, los berracos del sabor, 100% Nancy plus. De corazón, los berracos del sabor. Con los clásicos que alguna vez fueron éxitos. Clásicos que alguna vez fueron éxitos Con los... Con los clásicos que alguna vez fueron éxitos ah, no, La ¡Clase no no <tose> a comenzar! ¡Acarito, barro, El ¡Acarito, barro, barro! ¡Acarito, barro! ¡Acarito, barro! ¡Acarito, barro! La clase va a comenzar, la clase va a comenzar La clase va a comenzar La música de los mejores intérpretes Locutores encamina Israel Ballantyne y Carla Ballantyne Locutores en Camila, Israel, Balantay. Locutores en Camila, Israel, Balantay. Jala, Balantay. Pajarito voluntero. Ay, vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, pajarito. vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela paja, voluntero paja. Rubio vuela, el rubio llega. Jorge La reina la La reina Fuentes Desde el barrio Pibobé, está la calidad cinco estrellas CaCO lindo de la madrugada CaCO lindo de la madrugada la máxima calidad la máxima calidad la máxima calidad cinco estrellas